seME. me No tengo nada, lo quiero todo. Sigo mi rumbo, no sé dónde acabo. Las cosas es que sigo, aunque esté roto. roto, no quiero fotos. Estamos soñando que caiga la loto. El, el dinero, dinero no vale. vale si no tienes coco. Sigo, sigo mi camino, aunque esté roto. Bajo la calle como un minimal. animal. La vida golpea, no. me deja todo mal. Ellos no saben que yo solo busco mi pan. Me, me tira tiran, pero como que me, me da, da igual. Tú no, a mí no me da nada. Me envidia, yo no tengo nada. Es que Está sellada me pesa mi pana, ya no es por la lana La vida me quema y no, no pasa nada, nada Solo las horas en el pero Caliento mi cuarto cuando llega enero Me siento perdido, te cuento que vivo Buscando un modo que tape el vacío Yo fui vacaciones, me fui de viaje y perdí los tacones, no me puede ir, no, no sé, sé si se viene o se va La suerte se ríe, me dice que ha sido dependiente de mí Y yo ya no sé, creerte me duele Me sabe fatal, un tira y afloja, no me va a sanar Bonita te atrapa, te quiere tirar Estaba mirando las olas del mar, esta vida me quema. Dime, me ayuda me vas a matar Cuenta regresiva, te escoge el final Mañana no renta, te van a matar Te quieren por y todos son igual Yo viajo en mi nave espacial Buscando otra vida, que esta me sabe fatal Tus besos no curan, me cortan las alas Mamá, si te abrazo, me siento especial Una puta la vida, solo quiere lana. Volver el ano Volver al trabajo todas las semanas Por una suma, yo estoy en mi silla, no quiero pastillas Se fue tan bonita, la calma se aleja Lloro por las noches, pensando en las rejas Más si te alejas, me dejas sin vida No está pero algo me llena, la haya movida Me quita las ganas, a veces la euforia Me lleva a las ramas, casi no hay vida Si no es por billete, la mente es más fuerte Si tú estás consciente, te quieren dormido Yo vivo contando las horas, para no malgastarlo Sacarme un peaje, para irme de viaje Morirme de lujo, más de un colchón Lo quiero está o llegar al millón Todos somos pobres, tienen ambición En la esquina te tiran, sin el Google Maps Te quieren dar caza, no tienen piedad No sabes qué pasa, te pierdes en casa Buscando una suma para gozar Una vida a oscuras, no quieren brillar Se pierden y dicen que sabe fatal no tengo nada, no tengo nada, yo no tengo nada, lo quiero todo. Lo he hecho en la calle como un animal, la vida golpea, me deja todo mal. Ellos no saben que yo solo busco mi pan, me tiran, pero como que me da igual. Tú no, también no me da nada, me envidia y yo no tengo nada. Escribo una carta sellada, me pesa mi pan, y ya no es por la lana. La vida me quema y no pasa nada.